Hola, mi nombre es Alberto Salgado Ramos y soy el profesor del curso El Profesional, experto en contabilidad e impuestos. Con este curso te queremos facilitar una introducción a la fiscalidad, resumiendo los conceptos esenciales, es decir, cómo darte de alta hacienda, qué obligaciones pensales debes abordar como profesional y qué impuestos debes pagar así como los correspondientes modelos y formularios que se deben presentar en la agencia tributaria. Una de las salidas profesionales con más expectativas para ti es sin duda establecerte como autónomo profesional y prestar tus servicios tanto a nivel nacional como internacional. La clave para conseguir un éxito profesional no solo radica en tener clientes, sino en llevar una correcta gestión de tu negocio desde el principio, y aprender a identificar las oportunidades que te rodean. Por ello, cuando se desarrolla una actividad por cuenta propia, es de capital importancia conocer las obligaciones que existen en materia tributaria, ya que existe el deber de cumplirlas en forma y plazo para evitar problemas y sanciones. En este cuaderno vamos a abordar los impuestos que afectan a tu colectivo en el desarrollo de su actividad haciendo especial hincapié en las dos obligaciones fiscales más importantes impuesto de la renta de las personas físicas e impuesto del valor añadido también se tratarán asimismo la presentación de los principales modelos inherentes a la actividad a desarrollar una de las principales novedades fiscales para el año 2014 para trabajadores autónomos es que a partir del mes de enero se deberán presentar de forma obligatoria algunas declaraciones de impuestos de forma telemática. Es por ello que el mundo del fisco genera muchas dudas entre el colectivo de profesionales. Con la llegada del nuevo año muchos se preguntan qué deben hacer y tener en cuenta para adaptarse a los últimos cambios legislativos. Asimismo, un buen conocimiento de las presentaciones tributarias puede llegar a contemplar una serie de ventajas fiscales que permitan una tributación, en algunos casos, menor en muchos de los aspectos a presentar en nuestros impuestos. La metodología de este curso va a estar basada en una formación eminentemente online donde el alumno va a establecer el ritmo que necesite y pueda elaborar unas pautas propias de trabajo sin ningún tipo de agobios. El contenido del curso asimismo se fija en seis unidades didácticas donde el alumno abordará desde qué tipos de autónomos y profesionales existen, todos los trámites referentes a alta e inicio de su actividad comprenderá un tema de facturas emitidas por nuestros ingresos de facturas recibidas por nuestros gastos. Asimismo, estudiaremos las obligaciones contables y las consiguientes declaraciones fiscales. En cuanto a la carga lectiva, se marca una cuantía de 80 horas, en un tiempo aproximado de unas 8 semanas.